Cierra todo, revelaron qué fue lo que descubrió Fabián Cubero para renunciar a Nicole Neumann. Hasta donde se ve, Fabián Cubero remó incansablemente para salvar su relación con Nicole Neumann, pero no lo consiguió. Un descubrimiento doloroso fue, según revelaron hoy en Intrusos, lo que lo hizo tomar la decisión de tirar la toalla. Mira el video al final de la nota. Luego de escuchar un tape con un nota a la pareja de Biciconti Cubero, Rial decidió que no desmintió lo de los cuernos. Ivana Figueires, cuando estuvo acá, lo confirmó, recordó de Bradamato. Cada vez más quieren dejar en claro que Nicole Neumann le fue infiel, señaló Daniel Ambrosino. Guido Sáfora, por su parte, reveló cómo fue que el futbolista descubrió la traición y señaló que, Cubero ve los mails de Cosentino con el pasaje a Europa. El motivo final de la separación fue cuando se descubre la infidelidad pero uno año antes estaban en crisis por otro tema, agregó Damián Rojo. Celotauro Tauro recordó que, se hablaron de muchos nombres. Pero él descubre a Cosentino, remarcó Guido. Se hablaba de muchos pero la única prueba física era la de Cosentino, agregó Rial. Los rumores eran de los dos lados, comentó Rojo. Todos dicen que hay una foto y nadie la vio, deslizó Tauro. De fotos no sé, aclaró Rial. Sí sí, dicen. A mí me relataron lo que leyó, afirmó Real. Si ellos tenían un arreglo durante uno año donde dormían en el sillón, agregó Tauro. El que remaba en dulce de leche era Fabián Cubero, agregó Guido.